Unidad 3, parte 1. La familia como actor clave en el proceso de inclusión. Curso autogestionado, educación inclusiva y discapacidad. Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad. La familia con un integrante con discapacidad en la etapa escolar. Las familias con hijos o hijas con discapacidad sufren un estrés crónico, sobre todo con respecto al futuro necesitan apoyos para promover la autonomía y la inclusión de sus hijos e hijas con discapacidad. La etapa escolar, que para todos los niños y niñas constituye la primera experiencia de separación de la familia, se acompaña de temores e incertidumbres más específicas en el caso de las familias de los niños y niñas con discapacidad. Muchas familias comienzan una larga búsqueda de un centro educativo, que les inspire confianza y con el que puedan sentir que se construye una alianza para iniciar el proceso educativo formal de su hijo o hija. En esta etapa, la familia tiene que tomar una decisión trascendente. ¿A qué centro educativo enviar a su hijo o hija con discapacidad? Frente a la opción de la educación común, se preguntan si va a recibir toda la atención especializada y personalizada que necesita, si será discriminado o rechazado por sus pares o adultos, si se sentirá desvalorizado frente a otros compañeros y compañeras sin discapacidad. También, ante la opción de una educación especial, los padres temen que no sea un ambiente lo suficientemente estimulante para el desarrollo de las potencialidades de su hijo o hija, que sus contactos queden reducidos a compañeros con iguales o mayores limitaciones, que estos retrasen o modelen negativamente su desarrollo. Muchas familias todavía creen que porque su hijo tiene una discapacidad, le corresponde asistir a una institución de educación especial. Esto no es así, ya que por ley, en Uruguay, todos los niños y niñas pueden asistir a la educación común. Las escuelas y liceos y UTUs deben aceptar y brindar los apoyos y ajustes necesarios para participar y aprender junto a los demás niños y niñas. Necesidades del niño o niña con discapacidad. La psicóloga familiar especialista en discapacidad, Blanca Núñez, señala que algunos niños y niñas en la etapa escolar toman conciencia de la discapacidad y por lo tanto, se movilizan sentimientos y diferentes conductas como pueden ser irritabilidad, agresividad, retracción, aislamiento, vergüenza, etc. Por ello la familia debe estar atenta al hecho de que su hijo o hija con discapacidad tiene una mayor demanda de energía psíquica en relación con otros niños y adolescentes sin discapacidad en el contexto educativo. Asimismo también es un periodo marcado por ilusiones y expectativas para el niño y para la familia que puede estar cargado de ansiedad y exigencias de las familias hacia el integrante con discapacidad y hacia sí mismas. Por lo tanto es importante que la familia promueva la confianza y la autoestima del niño y niña brindando herramientas para enfrentar las dificultades. Necesidades del niño con discapacidad en edad escolar. Las familias, igual que los docentes, deben tener en claro que todos los estudiantes con discapacidad pueden aprender. Lo que importa es trazarse objetivos pedagógicos posibles, alcanzables, buscar las estrategias más adecuadas basadas en las fortalezas y en los intereses del estudiante para motivarlo, enseñarle y para evaluar sus aprendizajes. No puede pasar que el estudiante con discapacidad quede dejado de lado ante la impotencia o el desaliento del docente. Si esto se toma en cuenta, seguramente se registrarán logros de aprendizaje, de socialización y se emplearán las oportunidades de esa persona para vivir una vida plena y con mayores niveles de autonomía. Necesidades de las familias con un hijo o e hija con discapacidad en la etapa escolar. Es importante visualizar los logros de los estudiantes con discapacidad y que estos se valoren en el sistema escolar. Por lo tanto, es importante que a las familias les informen de los avances de sus hijos y no solo de las dificultades. Las familias necesitan conocer las opiniones de otras familias y estar dispuestas a dialogar con ellas. Si el centro educativo y el docente marcan un clima de respeto y empatía, lo habitual es que el resto de las familias también apoyen la inclusión. Las familias necesitan colaboración para orientar a sus otros hijos que acuden a la misma escuela y que pueden estar muy pendientes de sus hermanos o hermanas con discapacidad. Es importante que las familias conozcan los objetivos pedagógicos que se trazaron en la escuela para poder apoyar al niño desde la casa. También es necesario que las familias sepan que el estudiante en algunos casos no recibirá exactamente los mismos materiales o contenidos, sino que estos van a estar adaptados a sus fortalezas y necesidades. Es probable que el estudiante con discapacidad requiera de apoyos o ajustes razonables para poder lograr estos objetivos pedagógicos. Estos deben ser acordados con la familia y deben quedar documentados para su seguimiento. ¿Cómo pueden apoyar las familias la inclusión de sus hijos con discapacidad en la educación común? Las familias tienen saberes y experiencia sobre sus hijos e hijas que pueden ayudar a los equipos docentes para encontrar las estrategias más adecuadas para trabajar con sus hijos. También son importantes para identificar las barreras al aprendizaje y los apoyos que inciden para que los y las estudiantes puedan estar, aprender y participar en las distintas propuestas del centro educativo. A su vez, en general, los saberes de las familias pueden ayudar a planificar e implementar proyectos y propuestas que mejoren la educación para todos. ¿Cuáles son los mecanismos para la colaboración entre la familia y los centros educativos? En el proceso de llegada al centro, una vez que el estudiante con discapacidad está matriculado en el centro, es conveniente realizar con él... Una primera entrevista que permita recoger los datos necesarios sobre su persona, eh, conocerlo en, en lo que refiere a sus gustos, intereses, fortalezas y establecer las bases de una comunicación eficaz con la familia. También es muy importante establecer entrevistas de seguimiento que permitan intercambiar información relevante en ambas direcciones y acordar algunas decisiones cada dos o tres meses, idealmente. Es importante establecer intercambios de información a través del cuaderno de ida y vuelta o por correo electrónico. También lo que refiere al apoyo extraescolar, en la escuela puede orientar a las familias en cómo dar continuidad al trabajo escolar y las familias pueden comunicar los procesos de aprendizaje que se producen fuera de la escuela. Intercambio de materiales. La escuela puede aportar materiales de trabajo a la familia, así como la familia puede aportar materiales a la escuela. La familia puede Buscar la participación directa en algunas actividades de la escuela y en los espacios abiertos a las familias. También es importante que haya una evaluación del proceso de inclusión que cuente con la familia basada en indicadores de evaluación ajustados a los objetivos pedagógicos eh, y personalizados que se han trazado para el estudiante con discapacidad. También es importante que haya un espacio de coordinación con, profesionales externos, con los profesionales externos que intervienen con el estudiante con discapacidad. Esta coordinación es básica para el desarrollo integral del estudiante y se sugiere que sea el docente quien lidere esta coordinación ya que es quien pasa más tiempo con él. Fin de la presentación.